Y aquí no hay absolutamente nada, está todo plano. Tenemos un peladero, trajimos las camionetas. Acá tenemos que hacer un pantrack. Concentrado en construir. Nos topamos con un pavimento terrible ahí, así que dejamos esa zona alta. Acá volvimos a entrar de nuevo, allá atrás también, y aquí tenemos que hacer un. Este trabajo se está poniendo cada vez peor. Todo esto que hay acá arañado es cemento. Pareciera que todo este guardia acá que pretendíamos mover tierra lo es. El centro aparentemente es tierra. Esto es un desastre. Cuando hablamos sobre este proyecto nos dijeron que todo lo que había acá abajo era una capa pequeña de arena y tierra. Toda esa línea de arriba está en alto porque hay asfalto debajo. Zafamos en esa esquina, zafamos en esa esquina, pero acá tenemos que hacer dos peraltes de nu. Y esto es puro... Vamos a tener que hacer las cosas como podamos y tratar de agrandar este peralte con la tierra de allá. Pura tierra y estabilizado nos dijeron. Va a estar fácil nos dijeron. Cáchense cómo se va a ver en el futuro, ¿verdad? Estamos... el terreno está súper duro, hace tiempo que no me tocaba una pega tan difícil Está muy duro, hay cemento ¡Oh! Este del calor está brutal Son las 6, tenemos la máquina arriba Y esto es todo lo que avanzamos hoy día Tenemos una recta con sus dos peraltes Un peralte definitivo ahí al fondo Y este peralte que está arriba de... Arriba de esa paga eh, está brutal. Cabro el Germán se saca Bam Track en el parque araucano. Estamos, re... <coughs> Estamos recién empezando esta mañana y terminamos el formado fino acá, está todo liso. Ayer hicimos este peralto en la tarde. Y vamos bien, estoy ensanchando un poco esa doble que quedó allá. Los tres chicos allá motivadísimos. <risas> Grande Max. Escuché cómo va cambiando la cosa, hermoso, mira cómo va quedando, grande Quedan chiquillo, tengo que ir a meterme con el concreto de allá, estuve casi de corrido en la máquina todo el día, ya son las 4, y se han sumado más chiquillos, son completos desconocidos y lo están pasando a la raja acá, mira, ahí está el Max, ahí está el Andrés, eh, los cabros motivados van poniéndole todo este proyecto. La no, chiquilla es lo máximo. Me dijeron: Bueno, ahí parado, siéntate y descansa. No le puede hacer caso. Mira, hasta abajo. No, no miren ahí esta <risa> es la patata, yo no sé qué hacer Y en este sector de acá va un pequeño pantrack track para los niños ¡Cáchate que un pajarito se puso a hacer Su, sus cosas calentitas de acá Va a incendiar la máquina con la suerte, creen sí. <risa> No podía hacerme un nido en el tubo escape, ¿verdad? Estamos llegando a un punto de no retorno Estamos regando el pantrack. Llegó el Gabriel, <risa> está muy motivado <risa> y de por allá deberían aparecer los camiones con tierra Tenemos la compactadora allá al lado de la Mini y tenemos que empezar a endurecer esto ¿Estás listo para lo que se nos viene? Oh, voy me hacía la casa Camioncitos, grande Andrés ¡Uno al centro! Ah, oh, qué linda se ve esa tierra ¡Está! ¡Ja, <risa> ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¡Ja, Todo parece ja, <van> <risa> ja, Su audiencia Está compacta, pero... Oh, no, está está bien! Acabo. con la forma de la mano De Sahara, ¡Bien! Y ahora sí podemos seguir Hay con la construcción ¡Vamos arriba! ¡Buena, buena! Hemos puesto todo... ¡Esta hueá ha sido una locura! Ya estamos cansados hoy, es miércoles Nos quedan sí. dos días de terminar con la compacta, ahora tengo los huesos tapados Pero cáchate. Cáchate cómo está quedando, en la En la cámara se sí, ve muy feo ya son las 5 o 6 de la tarde, el cansancio se acumula y se acumula pero esto está quedando bueno. más que una carretilla parece ves si te llevar eso oh oh Dale Teo mande sido una operación Intensa por oh oh menos F***. Ahora mientras los chiquillos están trabajando allá, que es el lado más lejano del pantrack, yo voy a estar trabajando acá con la máquina y vamos a estar poniendo baldes de, de tierra buena y carpeta, lo mismo que hicimos ahí ayer en la tarde noche. Así que ¡Uh! A seguir así como lo ven probablemente toda la mañana está toda la línea de bumps más grandecitos lista se da la vuelta por ahí atrás está todo cubierto con tierra aquí adentro estamos terminando el pantrack de chicos que lo estamos ensanchando un poco para que quede mejor le pusimos la carpeta por encima y la mojamos está compactado bajo el estabilizado pero está súper suelto así que le vamos a dar una vuelta para ver si funciona está súper blando oh. Muy blando. Por <risa> <risa> en fin estamos viendo resultados. Vamos Y <risa> sí, qué bonita esa. ¿verdad? Ahora es la inauguración no oficial del pump track Así que después de arreglar esa bicicleta, los que quieran vayan a dar vuelta y probarlo porque. Oh, <risa> está. <risa> Hay que pura andarlo para que compacte. No se emocionen en exceso, no se vayan a pegar un porrazo. Hermoso. Bien. <risa> <risa> <risa> <¡Macabra>! <risa> Buena, cabros. ¿Por dónde entró? Eh, se entra por allá al lado de la máquina, habría que correrla, pero lo otro es que entren por allá atrás, en las palmeras. ¡Uy, qué alegría estaba! Caza de Gabriel. <risa> si quería agarrar tu bici y andar, dale. Si tienen casco sería mucho mejor. Oh, andar, andar, andar, andar, andar. Anden pequeñas compactadoras. Rueden. a <risa> estar viendo esta va. Al fin. Lavar un terreno plano igual que esto. acá <risa> oh, Se va a ir compactando con las huellas que se ven marcadas ahí ir poniendo cada vez más duro y van a empezar a andar cada vez más rápido y claramente vamos a poner un cartelito que diga uso de casco es obligatorio pero esto es demasiado lindo bueno. no sabéis cómo me llena el corazón cachate la a la raja! ¡Ah! la wea bacán cuáles son sus primeras impresiones don Andrés es que se está apretando cada vez más y eso me deja contento <risa> cachate a todos los cabros que tenéis contentos allá bueno, dando vueltas en bici agarrando flow bueno Uf. oye funciona igual está que algo está lento todavía bueno Cuando esté duro como roca va a ser una alegría esta vez. Oh. Estás bien allá, ¿no? Así terminamos el día hoy día. Los cabros anduvieron un montón. Ese pump lo compactamos con palas, pisándolo, hasta con la zurrón que le estaba sacando el barro a los neumáticos. Y al final descubrimos la mezcla de agua húmeda perfecta para la compactadora y los chicos lo tienen cacha, blanco. Ya está hecho roca. buena cabro. Ya tenemos todo guardado. Los chicos, algunos siguen andando, pero ahora ahora me toca a mí <risa> Miren a ese individuo que viene ahí ya, ya. Dale Pacot. Oh, va a pasar. Oh, como doblo. <risa> ¡Cacha! <risa> este weón es seco. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Pura el peralte. El de se está muy bajo. Ese es porque estaba arriba de un concreto. Por eso no lo pudimos levantar mucho más. No había tierra. Bueno, igual te voy a meter fuerte, si ¿sí? hay... Hay que tener sí, es la fe. Eh, el único detalle, ¿no? No me vas a bacán Hay caleta conexiones más encima. Caleta, sí. Que no, y tú la empezaste a descubrir antes que todos nosotros. Bueno, caché como todas las esquinas tienen. día es viernes y ya hemos trabajado un montón y acá va a llegar el Andrés con la camioneta cargadísima. Regamos, empezamos con la sección de obstáculos. ¿Qué te parece mi rock garden? Oh, que bacán, weón. <risa> Cacha, como tenés la camioneta, weón. Segunda marcha blanca, los cabros preparados para empezar a andar Está ya un poquito más seco, vamos a andarlo tranquilos para que compacte aún más Bueno, andan los cabros, bueno. dale Gabriel Andrés Buenas. Bacán, compactad mis compactadoras pequeñas Mis pequeños compactadores compactar A ver si funcionó la tontera que acabamos de hacer No tiene la entrada lista pero... Muy bien Ahora lo rebajamos, lo dejamos un poco más estrecho y un poco más entretenido Pero aún así bastante seguro para los niños Acabamos de terminar el puentecito para que los niños se tiren un cortadito ¡Monicote de prueba! A ver si se logra... Muy bien tenemos está, muy poco espacio acá pero está funcionando es súper chiquitito pero necesitamos una recepción buena así que creo que funciona y cuando esto se, se apriete va a quedar funcionando aún mejor estamos terminando este segmento angosto y a mí se me está derritiendo el corazón y esa niña que no puedo hacer zoom porque estoy con guantes esa niña estaba andando en pam de los niños oh. Estamos terminando estas dos líneas de equilibrio Pusimos los durmientes en el contorno de todo el proyecto Aquí hay algunos durmientes en las entradas Y los chiquillos están andando Han estado andando todo el día Y probablemente cuando se pase el calor eh, Van a seguir andando aún más Van a seguir llegando Ya poquitito lo va conociendo acá No. no. pedal que amor oh, se pasó oh, los valió todo, todo acabamos de andar un ratito muy corto los chiquillos están disfrutando aquí lo hemos pasado bien pero ya estamos ah. No saben lo agradable que hacer este trayecto sin el carro y las máquinas. En vez de todo ese tonelaje, una bici. <risa> si no me equivoco, esta es en la entrada norte al parque araucano. No viene nadie. Esta pasarela está muy cerca de Manquehue con Kennedy, que está hacia allá. Por aquí vamos a cruzar. Y acá hay que hacer spinning. Esto es para es Parque Buen Norte Que normalmente es un taco brutal Y esta es una pasarela hermosa Y este es el día que tanto estaba esperando ah. Ahí está el skatepark el Parque de. La oh, están trabajando en el Pum Track ya Cachate como va a quedar Acabo de reforzar algunos puntos que se nos habían quedado ayer Ya estábamos cansados, no podíamos ni pensar y están poniendo decoración, áreas verdes en el pantrack así que esto va a quedar precioso una vez que terminen Esto ya está prácticamente listo para la inauguración ¡Uh! El pantrack el pantrack de los niños Había una niña andando acá que me tenía el corazón pero derretido Lo estaba pasando bacán Así que este es el nuevo pantrack que hay en el Parque Araucano Allá está el Home Center, no sé si hay alguna referencia. Es un pump Track que hicimos para todos. Es un trabajo que nos pidió la Municipalidad. Y intentamos hacer lo mejor posible con lo que teníamos. Como probablemente vieron en el video, el terreno estaba terrible. Había prácticamente más asfalto y cemento que tierras, así que... Nos esforzamos harto, nos tomó tiempo. Eh, mucha gente nos ayudó, a todos ellos les agradezco un montón y está aquí, disponible para que vengan, disfruten aún no está, no está inaugurado, creo que lo van a inaugurar el martes, si es que no se atrasa así que si vienen, por favor vengan con mucho respeto, si alguien les pide que no anden o que van a regar las pistas hagan caso y así vamos a poder tener un pump track que esperamos que dure más que lo que tiene proyectado en el peor de los casos, vamos a seguir dándole nomás, así que si te gustó el pant track del Parque Araucano, dame un like. Si tienes, algún amigo que, si tienes algún amigo que probablemente le gustaría venir a andar para acá o que viva cerca para practicar, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Estoy hablando con una cámara solo. Nos vemos en el cerro.